vamos a defender y a demostrar a lo largo de este debate que el sistema de educación pública no debe cambiar su modelo de enseñanza tradicional por otros modelos alternativos. Y lo haremos mediante la defensa de nuestra tesis. El modelo tradicional favorece la igualdad educativa y promueve los recursos educativos muy valiosos. Empezaremos por definir los, los, los términos que de la pregunta. Por modelo de enseñanza tradicional entenderemos a aquel que concibe la enseñanza como un verdadero arte y al profesor como un artesano que expone de, de manera más progresiva sus conocimientos, enfocándose de en manera central en el aprendizaje del alumno. Por contra, consideremos modelos alternativos al conjunto heterogéneo de pedagogías que quieren poner al alumno en interacción con otros, como protagonista del proceso de aprendizaje y sus intereses por encima de los contenidos. Además, suelen usar las nuevas tecnologías para facilitar ese aprendizaje que quieren conseguir. Permítanos hacer una breve contextualización. Parecería que debido a los cambios sociales el modelo tradicional se ha quedado obsoleto para poder preparar a los jóvenes de cara a la vida adulta. Pero no podemos obviar que la, que la sociedad siempre ha estado con cambios y crisis. Y ha sido con la enseñanza tradicional con la que se ha podido preparar a los jóvenes para estar instruidos y ser buenos ciudadanos. Consiguiendo desde un sistema público que ha dotado a los profesores de orden curricular y de jerarquización de los contenidos. Además, la heterogeneidad de diferentes modelos dispararía el caos educativo y un sistema público no debe hacer una opción por un método concreto. Entonces, le pregunto a mi equipo contrario, ¿hay que optar por todos, por cuántos, por cuáles? ¿Por qué no otros? Ahora pasemos a exponer nuestros dos sólidos argumentos, por la ruptura del principio de igualdad educativa y la pérdida de recursos valiosos. En nuestro primer argumento, la ruptura del principio de igualdad educativa. La igualdad de oportunidades es uno de los principios rectores de la educación. Lo vemos en los derechos humanos y en todos los documentos que nacen de estos, sean nacionales o internacionales. Además, en la agenda de 2030, el objetivo de desarrollo sostenible 4 dice: nos pide garantizar una educación inclusiva y equitativa, equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanentes para todos. También lo vemos en nuestra constitución, el artículo 27.5. Cito textualmente, los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación mediante una programación general de enseñanza y según el artículo 4, el, artículo 24, el artículo 26, básica y obligatoria. Por tanto, los, los métodos alternativos son altamente selectivos y apuestan por el interés del alumno, con lo cual se perdería que todos tuviesen la misma educación. La base común no cabe en los modelos alternativos, por su propia idiosincrasia, por tanto, un cambio por ellos quebraría el principio de igualdad. Ahora pasemos a nuestro segundo argumento, la pérdida de recursos valiosos. El modelo tradicional nos ofrece multitud de ventajas. Nos proporciona seguridad mediante los libros de texto que traen contenidos actualizados, de fácil interpretación y de fácil estudio. Nos ofrece una socialización adecuada de la edad. Así, los alumnos están en constante contacto con sus compañeros que tienen experiencias similares y las pueden compartir y vivir juntas. Además, nos da una secuenciación de conocimientos basada en la psicología evolutiva. Si hacemos un cambio por los modelos alternativos, estas experiencias ya contrastadas se perderán y será muy probable caer en un caos educativo que solo favorezca a los más pudientes. Por tanto, porque se rompe el principio de igualdad y por la pérdida de recursos valiosos, no se debería cambiar el modelo tradicional por otros modelos alternativos. Ahora, permítanme hacer una, un breve recuento un repaso de nuestros dos sólidos argumentos, la ruptura del principio de igualdad educativa y la pérdida de recursos valiosos. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Victoria Miori y soy la primera refutadora del equipo del Colegio Sagrado Corazón de Jesús 1 de cuarto de la ESO. Bien, me gustaría comenzar refutando lo que ha dicho eh, el, el equipo contrario. Primero han mencionado la igualdad y la democratización de la enseñanza. Y respecto a eso, ¿es lo mismo uniformidad que democracia? Además, han dicho que se les otorga muchísima más atención en los sistemas tradicionales y, hay, y en, el, en los alternativos hay menos alumnos por aula, por lo que los métodos alternativos eh, se aportan más atención a los alumnos por parte de los guías, debido a que hay más guías que pueden prestar atención a eh, menor cantidad de, eh, de alumnos. Bien, respecto, bueno, le, como ha dicho mi compañera Ainoa... Los sistemas educativos alternativos valoran las capacidades de cada alumno. Yo añadiría que, además de valorarlas, ayudan a conocerlos mejor, respetando mucho más la personalidad y potenciando los talentos. Respecto a los métodos de evaluación, no se puede hacer que eh, todas las capacidades que tiene un alumno queden de lado dependiendo completamente de la memorización. Porque hace que estos, eh, hace que estos eh, puedan acabar teniendo muchas más inseguridades y menos capacidades por, por las inseguridades. Bien, Además, esta forma de educación tradicional conlleva varios puntos negativos, como por ejemplo el olvido, el, el olvido de gran parte de, de la teoría tras el examen. Eh, además, pues la, pues la memorización no tiene el mismo recorrido que la asimilación. Eh, la mayoría de las pruebas son teóricas y no prácticas, y según la pirámide de aprendizaje del de pedagogo estadounidense Edgar Gale, eh, al hacer y practicar, se absorben, por así decirlo, si me dejan decirlo, un 75% de los contenidos. En cambio, al escuchar y leer, que son características propias del, los, los sistemas, del sistema tradicional, son un 5% y un 10%. Además, no se desarrollan otras capacidades aparentemente poco relevantes, pero que son muy importantes para el desarrollo, como por ejemplo la creatividad o las soft skills de las que va a hablar mi compañera Laura. Eh, sobre todo no permite que los alumnos profundicen en los contenidos que les gusta y esto, según la taxonomía de Bloom que es otro eh, filósofo estadounidense, eh, al analizar eh, se también se interiorizan mucho más los contenidos y favorece mucho más la comprensión y, y luego eh, respecto a la actitud… Los sistemas alternativos se adaptan al alumno. Este se siente único y especial. Cuando alguien se siente único y especial, muestra mucho más interés. Esta personalización de la enseñanza da a la sala libertad, porque no se tienen que ceñir a un texto y pueden expresarlo a su propia manera. Y del hábito de expresarse libremente, pueden hacer con más facilidad una creatividad autodidacta. Eh... Además, se gestiona su propio tiempo y tienen eh, una libertad que se les ofrece eh, y hace que haya mucha más voluntad de aprendizaje. Por lo que hay más facilidad de que se genere una rutina y, y a ver, la finalidad de la enseñanza favorece el desarrollo como persona en la sociedad más allá de lo profesional. Lo que me lleva a mi segundo argumento. Los, el sistema alternat los, el, los sistemas alternativos eh, son buenos para la sociedad. El pensamiento crítico, definido como el proceso mediante el cual se usa el conocimiento y la inteligencia para llegar a la postura más razonable y justificada sobre un tema. Sabiendo esto, yo les pregunto, ¿sabiendo toda esta información de memoria me sirve para poder opinar sobre este debate?, Claro que sí, pero no es suficiente para justificar ni deducir yo misma, ni cuestionarme las afirmaciones para llegar a conclusiones fundamentadas. Esto es lo que se hace principalmente en los sistemas alternativos. En el tradicional nos dan ya todo masticado y no desarrollamos interés. Como dijo Aristóteles, el ignorante afirma, el sabio duda y reflexiona. Si todos tuviéramos mayor capacidad de deducción y opinión, lo cual se aprende mejor en los sistemas alternativos, no votaríamos a X partido porque mi familia lo hace. Eh... Y, y, por ejemplo, desarrollaríamos convicciones más firmes, evitando la presión grupal, y además seríamos más flexibles y tolerantes ante reflexiones ajenas. ¿sí? No propongo exactamente ningún método porque este debate se trata sobre los sistemas alternativos, no los métodos de, eh, alternativos en los que hay distintos métodos de evaluaciones. Por lo que eh, no entiendo del todo su pregunta en este debate. La conclusión de la reflexión es que todo esto hace que, como sociedad, vayamos mejorando de cara al futuro. Por estos dos argumentos de tipo personal y de tipo social, mantenemos firme nuestra postura favor, a favor eh, eh, sobre si eh, los sistemas alternativos deberían cambiarse por los sistemas tradicionales. porque Es bueno para el alumno, debido a los métodos de evaluación, porque se desarrolla actitud, autonomía y hay más compañerismo, y... Porque en, para la sociedad se desarrolla el pensamiento crítico, que es muy buena para, de cara al futuro. Muchas gracias. Buenos días, soy Candela Robles y realizaré la refutación número uno del equipo SCLAS Chamber II... ...para defender que el sistema de educación pública no debe cambiar su modelo de enseñanza tradicional... ...por otros modelos alternativos. Primero me, gustaría comenzar algunos, primero me gustaría comenzar refutando algunos argumentos dichos por el equipo contrario. Ustedes han hablado de cómo el método tradicional fue inventado hace siglos, como el teléfono móvil. Sin embargo, me gustaría resaltar que, aunque ha velocinado cómo el método tradicional... ...siguen utilizando sus móviles, estoy seguro de que no poco... También, su tercer argumento se basa también en, en lo anacrónico, en la antigüedad. Eh, déjeme resaltarle que muchos métodos alternativos también son muy antiguos, como por ejemplo el Montessori, que fue creado en el siglo XIX. También eh, nos han dicho que la memorización es, es mala y, que después de, y de, que después de ponerlo todo en un examen se nos olvida. Además de que no han demostrado cómo se nos olvida, también me gustaría resaltar culpa del método tradicional, sino por culpa de los propios alumnos, que normalmente estudian días antes del examen y no tienen una buena rutina de estudio. También han hablado de cómo un uso, de cómo un uso personalizado es mejor. Sin embargo, para un uso personalizado de la educación, primero tiene que haber una base educativa que brinda el modelo tradicional. Entonces, también han dicho que eh, el modelo tradicional sí brinda opinión, como ustedes su opinión en este debate. ...pero que no está bien fundamentada debido a que no les deja desarrollar. Entonces, ¿están diciendo que su opinión en este debate no está bien fundamentada? Eso no nos ha quedado claro. Ahora pasaré a desarrollar nuestros dos sólidos argumentos. Ruptura del principio de igualdad educativa y pérdida de recursos valiosos. El principio de igualdad educativa se rompería de manera drástica. La lucha por la igualdad de oportunidades se remonta a siglos atrás... Todos merecemos las mismas oportunidades y si implantamos los métodos alternativos no las tendríamos. Los modelos alternativos se caracterizan por una cosa, heterogeneidad. Cada uno es distinto del anterior y esto es claramente visible, creando desigualdades en la manera de aprender. Los, eh, la igualdad en oportunidades es algo fundamental, ya que nos brinda la misma base educativa. Sin embargo, la pérdida principal de, la pérdida principal de estos modelos alternativos donde cada alumno elige qué estudiar es esa misma base educativa. Nadie tendrá los mismos conocimientos, por lo tanto, nadie tendrá las mismas oportunidades. La libertad, para, la libertad para escoger puede llevar a que los niños nunca se expongan a cierto tipo de conocimientos y aprendizajes necesarios para el desarrollo. Un grave problema es cuando el niño no tiene suficientes estímulos, cuando no tiene interés por nada, ya que los intereses no se nace con ellos, hay que inculcarlos. ¿Quién es el encargado? La familia. Ante esto, estamos de nuevo ...de nuevo ante una ruptura del principio de igualdad. Si un niño no tiene los mismos intereses que otro, no aprenderá lo mismo y no tendrá los mismos conocimientos. Por consecuencia, habrá una brecha cultural entre las familias, ya que si son ellas las encargadas de transmitir los conocimientos, los intereses a sus niños... ...y no tienen el mismo nivel cultural, habrá una injusta falta de aprendizaje por parte del niño que no tiene la culpa del nivel cultural de su familia... Ani Pérez, la doctora en Educación, trata de eso en su tesis doctoral, la educación libertaria en un contexto neoliberal. Como ella dice textualmente y como hemos explicado, las pedagogías alternativas agravan las desigualdades de clase. ¿Su pregunta? ¿Está diciendo usted que la motivación no sea un buen estímulo para aprender los conocimientos básicos? La motivación, claro que es un buen estímulo. Sin embargo, ¿cómo demuestra usted que la motivación no está en los métodos, alter... en los métodos tradicionales? Perdón. Eh, yo, además de que yo no he, he mencionado la motivación en ningún momento, he mencionado la falta de estímulos que si las familias son los encargados de transmitir, habría un problema de desigualdad, ya que el niño no tiene la culpa de su familia, del nivel de familiar. Ahora, mi segundo argumento, pérdida de recursos valiosos. Defendemos que implantar un modelo alternativo no compensaría debido a todo lo que perdemos. Una de las pérdidas principales es la socialización adecuada a la edad. Los modelos alternativos promueven que cada alumno vaya a su ritmo, de manera que los grupos entre los que interactúan sean muy variados. Como dice la psicóloga y doctora en neurociencia Ana Asensio, eh, Asensio la relación entre con los con sus iguales es muy importante, sobre todo porque provoca una estimulación necesaria para el desarrollo del sistema nervioso. Al final, nuestro desarrollo está mediado por la relación con los demás. Otra pérdida sería la rutina. En el modelo tradicional tenemos un horario, como la mayoría de trabajos, y en los que no tú mismo creas tu propio horario. Todo esto es más fácil gracias al sistema tradicional que nos lo inculca desde pequeños, además de la falta, de la, de la falta principal de pérdida de igualdad que ya hemos desarrollado en nuestro anterior argumento. Por ello, el sistema de educación pública no debe cambiar su modelo de enseñanza tradicional por otros modelos alternativos. Muchas gracias. Bien, bueno, buenos días, mi nombre es Laura Reyero y voy a proceder a hacer la segunda refutación del equipo a favor. Bien, querría comenzar refutando al equipo en contra. Bien, ustedes tachan del, el método, eh, explican que el método tradicional es antiguo, vale, es antiguo, pero es que nosotros no le ponemos pega Que pues sea si antiguo, pues hay métodos alternativos como Montessori que se crearon en los principios del siglo XX, sino que decimos que es anacrónico, que además es enfatizar en el que no nos estamos focalizando en ningún en método alternativo en concreto, sino que estamos hablando del sistema alternativo en general. Siguiendo con mi refutación, lo primero, el método, en el método alternativo existe un guía que se encarga de estimular a los niños para que intenten aprender y, y eh, estimular también su curiosidad. Además, es decir, en el método, en el método tradicional también existen las, las asignaturas optativas, por ejemplo, en mi caso, soy alumna de cuarto de la ESO. Esto quiere decir que tengo que elegir entre ir a ciencias o a letras. Es decir, estoy eligiendo. Yo dejo de, apren dejo de aprender una serie de conocimientos, en mi caso, de, de, soci de ciencias sociales, porque he elegido ir a, una ir a cursar un bachillerato, AESO de ciencias. ¿Sí, su pregunta? una descoordinación entre los centros? ...no he dicho que no plantee... ...es que al, ser, al no ser yo el Estado... ...es el Estado el que debe de elegir... ...qué, qué método alternativo elegir... ...aquí estamos debatiendo si hay que cambiar... ...el método tradicional... ...no qué método alternativo hay que elegir... ...eso es debate para otro día... ...bien... ...ahora querría empezar desarrollando... ...nuestro tercer argumento... ...y es que la finalidad del método... ...tradicional es anacrónica... ...es decir, no se adapta a este nuevo futuro... ...¿por qué? ...bien... ...como, como todos ustedes saben desde principios del siglo desde principios de, desde principios de desde la segunda revolución industrial a, a la segunda mitad del siglo 18 el método tradicional ha estado cumpliendo su función de estandarizar conocimientos y transmitir una serie de valores a un gran número de personas, permitiendo así eh, eh, eh, estandarizar y eh, a, aumentar los niveles de alfabetización. Bien, pero es que ya no estamos en el siglo XVIII, es que el mundo está pidiendo un cambio. ¿Por qué? Porque ya estamos en la cuarta revolución industrial o revolución informática. ¿Y esto en qué afecta a la educación? Bien, antes de continuar, su pregunta. Claro, pero esto sigue. yo simplemente les digo que han de informarse en que no todos los métodos alternativos, bueno, de hecho, por ejemplo, método Montessori, que nos han hablado mucho, prima las matemáticas, es decir, hay una base de conocimientos. Aquí lo que, lo, en lo que se diferencia el alternativo del tradicional es que en el, en, el método, en el método alternativo se estimula al niño a aprender y no se le impone qué es lo que debe aprender, pero sigue aprendiendo porque la gracia es que el niño quiera aprender. Bien, sigo. Entonces, ¿qué es el, qué, ¿en qué afecta la educación que ya no estemos en el siglo XVIII? Bien, antes la mayoría del trabajo era repetitivo, especializado y de manejo de datos. Pero ahora existe una máquina, los ordenadores, que hacen este mismo trabajo de una forma más eficiente, más rápida y además a un coste mucho más bajo. Esto se conoce como automatización de los del oficio. Porque prepara a los alumnos para, unos, para, para realizar unos, una serie de oficios que están ya ocupados por las máquinas. Bien, ¿y en qué nos diferenciamos los humanos de las máquinas? estos son las soft skills, que pueden ser por son competencias sociales que el alumno puede desarrollar y, conservan, y, perdón, y contribuyen al trabajo en equipo, a, a las relaciones interpersonales y a las aptitudes, aptitudes sociales de las personas. Bien, métodos tradicionales como Montessori... ...como eh, Emilia Recho o oh, como eh, Glenn Norman ...priman estas habilidades blandas... ...como es el liderazgo, la creatividad, las dotes de comunicación... ...la mentalidad de desarrollo o el pensamiento crítico... ...como han dicho anteriormente mis compañeras. Es por eso que yo les lanzo la siguiente pregunta. ¿Cómo vamos a permitir que nuestros jóvenes vean su futuro laboral... ...frustrado por no haber tenido las habilidades necesarias ni haber podido, ni haber tenido las herramientas necesarias para adaptarse a este nuevo futuro, pudiendo brindarles esta oportunidad desde el método alternativo. Por eso sugerimos un cambio. Buenos días a todos, mi nombre es Carmen Firo y soy la refutadora número 2 del equipo Esclavas 2. Estamos aquí porque se nos ha hecho una pregunta. ¿Debe el sistema de educación pública cambiar su sistema de educación tradicional por unos alternativos? Nosotros respondemos con un rotundo no. El equipo contrario nos ha propuesto dos de sus eh, argumentos. Tres, buenos para la persona, buenos para la sociedad y que es anacrónico. Ante el primer argumento, bueno para la persona, le respondo. Estos, estos métodos alternativos, en los cuales no nos ha dado un argumento en específico que se pueda aplicar, sino nos ha dicho que el sistema público se tiene que organizar el solito, en el primer argumento, en Buenos para la Persona, nos ha dicho que fomenta la individualidad, que podemos hacer lo que queramos y elegir nosotros mismos, pero ¿cómo va a elegir un niño de 10 años lo que quiere hacer con su vida, si ni yo que tengo 15 lo sé todavía? Ha dicho que tenemos que elegir entre ciencias o letras, pero ¿no hay ciencias mixtas, letras mixtas? Es un sistema que está adaptado a la actualidad. Hablado de que el método tradicional se creó en la segunda revolución industrial. Pues lo siento, pero se equivoca. Fue creado, de hecho, por los griegos, donde, mediante una personalización, que no estamos diciendo que no exista, de hecho, hay clases de refuerzo, clases de adaptación para gente que todavía no se adapta, clases de personas cuando están más avanzadas que puedan seguir desarrollándose estas cualidades. No estamos diciendo que este tipo de cosas no existan en lo tradicional. Estamos diciendo que se prioriza una base común para todos, para que si luego yo, con 15 años, quiero cambiar mi carrera, pueda. Si yo con 10 años he decidido que quiero ser bombero y ahora quiero ser médico, puedo hacerlo, porque tengo esta base común de ciencias, matemáticas, letras, y no estoy dejando las letras al lado porque quiera ser médico, porque tengo una ortografía, una base histórica y geográfica que compartimos todos en común. Y esto no es solamente a nivel de educación, es nivel cultural, que estamos en un mundo globalizado, como ustedes han dicho, y acaso esto no nos desarrolla una culturización que nos permite desarrollarnos entre otros países, una forma de decir, yo te entiendo, puedo comprenderte y nos complementamos. Su pregunta... Eh, ustedes defienden la eficacia del método tradicional, pero ¿cómo explica usted que la educación española está en el puesto 67 según el Foro Económico Mundial después de países como Ghana o Ruanda? Pues le respondo con su misma pregunta. ¿Sabía usted que los médicos, eh, los médicos eh, ingenieros de España son de los más cotizados en toda Europa? ¿Acaso esto tampoco es relevante? Siendo uno de los trabajos más cotizados, ¿no creen que estamos haciendo algo bien? Además, ¿acaso ustedes mismos no consideran que han hecho bien algo en su vida? ¿No tienen méritos de los que están orgullosos? Yo estoy orgullosa de estar en este debate. Y esto, yo tengo una educación tradicional. También han dicho que es bueno para la sociedad. Y como ya he demostrado, los trabajos más cotizados son médicos, ingenieros, que han tenido una base y que también tienen una culturización con la lengua, la ortografía, la geografía. Y no han dejado de lado esas características solamente porque quieran ser médicos. Y han sido excelentes médicos, ya que he dicho que son muy cotizados. También ha hablado de lo anacrónico que no os ha dado tiempo de desarrollarlo, lo siento mucho, la verdad, y no lo hemos llegado a entender muy bien, pero han dicho que el 47% del empleo es repetitivo. ¿Acaso un 47% les parece poco? Y no estamos diciendo que la educación tradicional sea repetitiva. En ningún momento hemos dicho eso. De hecho, ¿acaso no hacemos problemas en matemáticas? ¿Acaso no fomentamos a partir de esta memoria, que es una cualidad cognitiva, como han dicho, a esa base memorística, algo encima? Una base, una decoración. Llegamos a eso que sería la creatividad, con gracias a este soporte. ¿Cómo lo tendríamos si no? ¿Su pregunta? Entonces, ¿ve usted bien que un 47% de los jóvenes españoles se queden sin empleo? Usted no ha dicho que se queden sin empleo. Usted no ha dicho que el empleo es repetitivo. Entonces, usted está diciendo que no se está empleando... un em Si un 40% es un empleo repetitivo, no tenemos que preparar este 40% porque ustedes no están diciendo que en ningún momento están haciendo algo repetitivo. Entonces, el mundo está cambiando, pero hay ciertas cosas que se quedan iguales para siempre. Ahora pasaría a desarrollar nuestra nuestros eh, argumentos. Ruptura de principios de igualdad. ¿Sabían ustedes que durante la cuarentena se hicieron numerosos estudios? Numerosos estudios de los que cuentan que más de la mitad de los estudios que se hacían eran mediante clases online, videoconferencias, trabajos por ordenador y sin embargo apenas un 60% de la población tenía un acceso a ellas, dejando un amplio 40% de la población con una educación retrasada, poco eficaz y lenta. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que yo porque no tenga acceso a las tecnologías, porque mis padres no se lo pueden permitir, no pueda conseguir un trabajo en el futuro? No me parece justo. Entonces aquí es cuando se rompe nuestro principio de igualdad. Es una educación pública, todos deberíamos tener el mismo derecho a ella, ¿no están de acuerdo? También hablamos de la pérdida de recursos valiosos, la rutina, tan conocida, ¿no? La capacidad de escucha que se pierde en estos métodos alternativos debido a la descoordinación. ¿Acaso ahora no estamos escuchando y me están escuchando? Y yo les escucharé a ustedes, porque tengo esa capacidad que he desarrollado con los métodos tradicionales. Estamos perdiendo eficacia, estamos perdiendo rapidez, solamente por, por tiempo que en vez de regenerar todo, cambiamos pequeñas cosas en el tradicional. ¿Por qué tenemos que empezar desde cero, cuando ya tenemos una buena base? Y a partir de ahí, montar las criaturitas, las decoraciones, ¿por qué no? Si es muy sencillo. El método tradicional funciona y por eso decimos que no, no se debe cambiar. Muchas gracias. Buenos días. Mi nombre es Alejandro Izquerra y a continuación realizaré el turno de conclusión. Antes me gustaría agradecer al equipo contrario la pasión por sus discursos, a los jueces y a la organización por la oportunidad que nos brindan en este noveno torneo TIDE. Hagamos balance de lo ocurrido. Mi equipo ha defendido la postura de encuentro, es decir, que no debe el sistema de educación pública cambiar a los métodos alternativos y, por tanto, el otro equipo estaba a favor. El equipo contrario nos ha mostrado tres argumentos. Buenos para la persona, buenos para la sociedad y que se ha quedado antiguo o anacrónico. Su primer argumento de buenos para la persona lo, lo habéis pasado en la memorización y que hay que fomentar la individualidad. En la, en la memorización, mis compañeras le han dicho que no hay una rutina marcada y que los niños estudian el, el día de antes. En fomentar la individualidad, mis compañeras le han refutado que los niños solos no saben elegir sin ayuda de un profesor y también que todos tenemos de ver la misma base que nos aporta el método tradicional. En nuestro tercer argumento, de antiguo o anacrónico, nos han hablado de que se ha inventado hace siglos. Y nosotros les hemos dicho que el método Montessori es más antiguo, exactamente desde el siglo XIX. También nos han dicho que el 47% del empleo es repetitivo. Y nosotros le hemos contestado que igual es porque los médicos y ingenieros españoles son los más cotizados en Europa. Y necesitamos gente así, educada con el método tradicional. Hasta aquí, nuestro equipo ha sido capaz de refutar las razones del equipo contrario. Por contra, mi equipo defendió su postura mediante nuestros dos sólidos argumentos. Primer argumento, la ruptura de principios e igualdad educativa. El segundo argumento, la pérdida de recursos valiosos. Nuestro primer argumento, hemos demostrado que no se deberían implantar otros modelos alternativos debido a la ruptura de la igualdad educativa. Hemos hablado sobre la capacidad de garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad, la heterogeneidad y la apuesta por el interés del alumno, Cómo defiende su tesis, Annie Perez agrava las diferencias de clase, porque el contexto socioeconómico marca sus intereses. Pues no, todas las familias pueden ofrecer los mismos estímulos. En nuestro segundo argumento, sobre la pérdida de recursos valiosos, hemos demostrado que nuestro modelo nos ofrece multitud de ventajas, entre ellas la socialización adecuada de edad, la secuenciación de conocimientos y la educación es accesible y obligatoria para todo el mundo. Por tanto mi equipo defiende que el sistema de educación pública no, no y no, señores, no debe cambiar su modelo de enseñanza tradicional por otros métodos alternativos, debido a la ruptura de principios de igualdad educativa y a la pérdida de recursos valiosos. Y creo que en este debate se ha demostrado. Según ustedes, parecería que el método tradicional no nos aporta nada y nos deja la mente como esta fecha. Vacía, ¿verdad? al método tradicional, estamos aquí presentes, con una mente llena de nuevos Buenos días compañeros y jurado, soy Irene Morales y soy la conclusora del equipo de cuarto de la ESO del Sagrado Corazón que representamos la postura a favor. Voy a comenzar con la pregunta que se nos planteaba en este debate. ¿Debe el sistema de educación pública cambiar su modelo de enseñanza por otros modelos alternativos? Eh, a lo cual mi equipo ha respondido que sí basándose en tres argumentos. Porque es bueno para el individuo, porque es bueno para la sociedad en conjunto y porque el modelo tradicional es anacrónico. El equipo contrario nos ha eh, refutado con dos argumentos, ruptura del principio de igualdad educativa y pérdida de recursos valiosos. En ruptura del principio de, eh, de la igualdad edu educativa eh, nos explican la, eh, la igualdad de oportunidades a través de evidencias eh, como un artículo de la Constitución y eh, también nos explican que todos merecemos las mismas oportunidades que si cambiamos el método tradicional eh, y que si cambiamos el método tradicional nadie tendría los mismos conocimientos en la pérdida de recursos valiosos, defiende que eh, se pierde la socialización si implantamos los métodos alternativos. También nos explican que se perdería la rutina al implantar los modelos alternativos y que eh, se pierde la, la capacidad de escucha en el método alternativo. Y nos lo, han, eh, eh, nos lo han evidenciado con un informe de Ana Asensio sobre la importancia de, la so de socializar con los eh, de tu misma edad. A lo cual nosotros eh, hemos empezado con nuestro primer argumento, eh, porque es bueno para el individuo, y lo hemos evidenciado con la pirámide de Edgar Dale, famoso pedagogo y filósofo estadounidense, eh, eh, con la cual hemos demostrado que en la práctica se absorben más eh, los conocimientos, hasta un 75%, en vez de escuchar y leer, técnica propia del modelo tradicional, que son un 5 y un 10% respectivamente. Asimismo, en nuestra segunda evidencia, citamos el estudio de la taxonomía de Bloom, en la que explicamos que en el sistema tradicional no se profundiza en los contenidos, y está demostrado en esta pirámide que al analizar y examinar los contenidos, estos se interiorizan mejor y hay una mayor comprensión. La finalidad de nuestro segundo argumento es porque es bueno para la sociedad y favorece el desarrollo como persona además de profesionalmente. Nuestro tercer argumento, porque el modelo tradicional es anacrónico, quiere decir que su filialidad no se adapta al, modo, eh, al, al mundo actual. La sociedad de hoy en día cambia constantemente y el modelo tradicional se queda atrás. Las, eh, las evidencias con las que hemos defuta, eh, demostrado la veracidad de nuestro argumento son, en primer lugar, por, eh, los estudios de Future of Employment de Oxford y de la BBVA, Research, eh, los que hemos hablado de la automatización de España, en segundo lugar eh, el artículo del periódico que habla de, de las soft skills y en tercer lugar eh, hemos hablado de diferentes colegios eh, como el Montessori o el Doman en cuyos eh, currículos escolares priman las soft skills como la inteligencia emocional o las dotes de comunicación. Muchas gracias.